¿Qué pasa chicos y chicas? Si queréis salir en el próximo vídeo solo tenéis que apoyarme en la tienda con el código SPECTREBRYAN. Sé que es largo y lo cambiaré, pero de momento no puedo cambiarlo así que ya sabéis. Poner SPECTREBRYAN en la tienda y saldréis en el próximo vídeo. ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian danich y hoy estamos en un día más. Donde os voy a enseñar la configuración y la sensibilidad de Mongral Es un gran jugador, es un pro player Seguramente todo el mundo lo conozca Y de fondo voy a dejarle los créditos Porque el vídeo es de Mongral como ya he dicho Y os voy a enseñar la mejor configuración que ha tenido hasta ahora, de momento es la actual. Pero antes de todo, quería decirles que si le das like, te suscribes, activas la campanita y comentas tu ID de Epic o de Playstation. Abajo en la caja de comentarios, estarás participando en el sorteo de 4.000 pavos por los 4.000 suscriptores que hemos ganado últimamente. Vale, bien, ya hemos hablado del sorteo. Pero bueno, para los nuevos ya sabéis, podéis participar muy rápidamente haciendo esos pasos. Y bien chicos, ya vamos ya con la configuración. Él utiliza pantalla completa y la resolución la utiliza 1920-1080 a 240 FPS. Eh, obviamente se necesita un ordenador muy potente para llegar a los 240 FPS. Pero bueno, eh, es lo que él utiliza. Obviamente todos los pro players utilizan PCs que son muy muy buenos. Como yo, que yo tengo un PC tan potente llamado PlayStation. Pero bueno, olvidemos el tema. Mongrel utiliza un brillo al 100%. Y modo altónico tiene el deuteranopía. De intensidad del daltonismo al 10. Chicos, os voy a dar una recomendación. Y es que ahora mismo el modo altónico para la tormenta no sirve. Ya que por la nueva actualización dentro de la tormenta no se ve un carajo. Pero bueno, eh, creo que... Como da el gustito ese de los colores, verlo más claro los colores o más oscuros, eso es a vuestro gusto. Pues como no sois, normalmente la mayoría de jugadores no son daltónicos, eh, se lo ponen por gusto, ¿vale? Pero bueno, no hace falta ponerse a modo daltónico actualmente. Tienen por la mala calidad de la letra, pero es que el hecho captura su sensibilidad y por eso se ve un poco borrosa. Pero bueno, aquí estáis viendo resolución 3D al 100%, distancia de visión épica, pero lo demás como sombra texturas, efecto, etcétera, la tiene al mínimo, ¿vale? La tiene baja. Esto es para ir mucho más fluido y tiene una distancia de visión muchísima más larga. Bien, chicos, ahora vamos a ver cómo utiliza las armas, con qué letras y con qué teclas, mejor dicho, utiliza las armas. Y él usa el mouse para arriba, es decir, la rodecita para usar, herramienta de recolección, la Q, espacio de arma 1, 2, la espacio de arma 2, la E, Espacio de arma 3, la R, espacio de arma 4 el 4 y espacio de arma 5 la X. Eh, es muy extraño, ¿vale? Como él utiliza las teclas para jugar, pero bueno, chavales, os voy a enseñar cómo juega Mongral. De hecho, está en el vídeo. Les voy a hacer zoom para que se enteren cómo juega él. Él no juega con un teclado normal tampoco. Pero de todas formas. Eh, utiliza el teclado de una forma bastante extraña como que lo hace inclinado hacia la derecha y el ratón lo tiene como muy hacia adelante bien chicos ahora vamos a hablar con qué teclas construye Mongrel y Mongrel construye la pared con un botón del mouse que no lo veo muy bien porque es que fue una captura como ya he dicho y no sé muy bien Para los que sean de PC seguramente lo entenderán El piso es con la N, las escaleras es con otro botón del mouse Supongo que con los ratones personalizados eh, hay dos botones, ¿vale? Y la pared y la escalera, como hago yo, lo utilizas con los dos botones del mouse Y bueno, el piso es con la N y el tejado, ojo que no me lo esperaba, es con el Mayús izquierdo y la trampa es con la C y aquí viene una de las cosas que todo el mundo quiere saber, y es que con qué botón edita Mongral. Mongral es un jugador tan tan bueno, sobre todo en edición, como estáis viendo ahí, no da tiempo ni ver ni siquiera la tecla con que edita. Bueno, ahí sí se ve un poco. Y es con la F, chavales, es con la F. F en el chat, si habéis llegado a este punto del vídeo, comentar F en el chat abajo, y os saludaré en el próximo vídeo. Muy bueno, pero ¿la sensibilidad, Mongral? ¿Cuál es la de Mongral, la sensibilidad? Todo el mundo quiere saberlo, Brian, habla ya de su sensibilidad, tranquilos chicos, ya viene la sensibilidad y no he jugado mucho en teclado y ratón, pero creo que es bastante alta por cómo juega también, darse cuenta que tiene un PC que le llega a 240 FPS y creo que va a 5 de ping, así que eh, tiene muchísimas ventajas, ¿vale? Con respecto a ustedes, ustedes seguramente no tengan este PC ni este ping tan bueno Pero eh, si queréis intentarlo, pues inténtenlo, ¿vale? Copiar la accesibilidad de Mongrel. que ahora mismo la pondré en pantalla en 3, 2, 1... Esto es buenardo, amigos, el canal de Danitz es lo mejor, así que a qué esperas, suscríbete Bueno, es broma, ya... Fuera bromas, sensibilidad del eje X 5.5, sensibilidad de eje y 5.5 Sensibilidad de objetivo y de la mira Al 40% eh, No sé muy bien cómo la tengo yo, creo que la tengo Mucho más alta, pero porque soy de Play Como ya he mencionado antes Y en PC es bastante Bastante diferente, me lo han dicho todos Yo no sé lo que se siente jugar en PC Pero bueno, me compraré un PC Cuando sea un youtuber más grande <ríe> Por eso quiero los suscriptores Para... Para el tema de las visitas y eso Pero... Eh, lo que más me importa realmente Es que la gente vea mis vídeos y se divierta Luego ya el dinero es secundario Obviamente a todo el mundo le importa el dinero No me digan que no Hay youtubers que dicen No me importa un carajo el dinero Es mentira Si le importa Lo que lo tiene como secundario Le importa más divertirse subiendo vídeos Pues eso es lo que yo quiero decir Pero mucha gente no lo menciona el dinero Porque luego hay gente que se queja Pero es mentira Todo el mundo se quiere... Obviamente, eh, coger el dinero Pero se divierte más subiendo vídeos Por ejemplo, mi mayoría de vídeos no los monetizo ¿Vale? No los monetizo porque sé que los vídeos son, no, no son míos Por ejemplo, el de Mongrel el que estás viendo actualmente Seguramente no se monetice porque es un gameplay de Mongrel. Incluso puede llegar a denunciar el vídeo alguien Así que espero que nadie lo denuncie Porque si alguien denuncia este vídeo se me va el canal al carajo pero por favor, eh, eh, ustedes no sabéis lo que cuesta tener un canal de YouTube Mucha gente me dice, ojalá se quite tu canal de YouTube, ojalá se borre Sé que eso son haters si quieren joder o lo hacen de broma, pero en serio eh, Poca broma, lleva un curro muy muy grande detrás, ¿vale? Muy exageradamente grande, creo que le he, le he tomado más tiempo a YouTube que a mi propia escuela Así que es demasiado gordo el trabajo que lleva detrás, ¿vale? 4000 suscriptores, llevo 200 y pico vídeos grabados Y casi todos son del mismo tipo o de directos Y de verdad, 200 vídeos editados es muchísimo Más el banner, más el logo, más promociones Más todo, todo, todo lo que lleves ya eh, guardado Como las intros y todo eso, ¿vale? De verdad, es muchísimo curro Y no solo eso, sino que también la comunidad Que es lo más importante de todo La comunidad eh, lo puedes perder muy fácilmente. Y no me gustaría nada, nada, nada perder a mi comunidad. Porque hablando de mi comunidad, os voy a dejar los últimos suscriptores en pantalla y los últimos comentarios del anterior vídeo en pantalla. Y luego ya seguimos con los ajustes de Mongrel porque todavía quedan un par de ellos, ¿ok? Muchísimas gracias de verdad por hacer crecer esta gran comunidad, Jirai, BTA, León, Kot, César, Alan, Juan, Keynes. Benjamín, muchísimas gracias A todos por la suscripción Y ahora vamos ya con los últimos comentarios Que habéis publicado en mis vídeos Y los últimos que habéis comentado son Nelson, Lille O Lío, no, no lo leo muy bien desde aquí Cristian y Ezequiel Muchísimas gracias de verdad por comentar En el anterior vídeo Y también voy a saludar a unos suscriptores que son de lo mejor siempre están activos en todo Tanto Youtube como en Twitch, aunque sé que en Twitch lo estoy dejando un poco de lado Pero no os preocupéis que va a volver, vale va a volver el tito Brian Daniels en Twitch Pero bueno, eh, os voy a saludar a todos los fieles y voy a decir los nombres ya Voy a saludar a Joaquín, a NucleusBot voy a saludar también a Alejandro Que es parte de la family también, que es nuevo también voy a saludar a Unicornio y a Mystic, si se me ha olvidado tu nombre, lo siento muchísimo de verdad, pero comenta abajo si se me ha olvidado tu nombre, mencionadlo en el vídeo y ya sabéis, en el próximo vídeo vas a salir, no saludado, vas a ser el rey del vídeo, vas a, vas a salir muchísimas veces. Pero bueno, ahora sí que sí, dejemos ya el tema de suscriptores y todo esto, vamos a hablar de la sensibilidad que se me acaba el vídeo. Bueno, esta era la última que me quedaba, ¿vale? La última cosa, y el DPI es de 800 y su polling rate es de 1000. Para los que sean de PC van a entender lo que significa esto, seguramente, así que no tenga que explicarlo, pero si quieres que te lo explique, dímelo en los comentarios y yo te lo explico con calma. No hay problema por eso, ¿vale? Y bueno, gente, os voy a decir, ya que se me acaba el vídeo y no tengo nada más que decir de la sensibilidad de Mongral, os voy a decir que voy a darle cañita a los torneos de Fortnite, vale, esta semana Así que vamos a empezar a hacer directos en Twitch otra vez Cuando empiecen los torneos competitivos en Fortnite eh, voy, a, voy a jugar al subidón, voy a jugar a la Copa de Matt, a la Copa de Mongrel También voy a jugar a la Copa de Aspirantes de Playstation Ya que soy de Playstation, lamentablemente Y voy a darle muchísima cañita a los torneos a ver si puedo jugar y quedar en un top alto A mí me da igual el dinero de los torneos Yo solo quiero divertirme y mejorar mucho más Porque sé que no voy a ganar nada Pero mira, oye, me gusta jugar al Fortnite competitivamente Y me lo paso bomba Y bueno chicos, ya sabéis, suscribirse al canal Darle like, por favor Que me van a quitar el canal En mi life